Total en estos momentos señores, ahí está es policía, Telenor, como siempre, escuchemos un poco a dominicanos Y a la constitución de la República Dominicana Que esto ya estos charlatanes, estos charlatanes quieren cambiar la constitución de la República Dominicana Mientras lo tienen a todos ustedes pasando hambre Ellos están muy cómodos, muy cómodo, Su familia comiendo bien Ahí está señores Cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Telenor, Televisión del Nordeste, con el compromiso de informarle. Hemos estado apostado desde el Congreso desde antes de ayer para mantenerle informado en vivo de lo que está aconteciendo en nuestro país. En este caso de tanta importancia y relevancia en nuestro país, la policía permanece acordonando e impidiendo el acceso de los manifestantes al Congreso de la República Dominicana, donde se pretende supuestamente introducir la modificación a la Constitución de la República que permita la repostulación del de mandatario de la República, Danilo Medina Sánchez. Cobertura total TeleNor de desde el Congreso de la República Dominicana. ¡No se vende! ¡No se vende! ¡La Constitución no se vende! ¿Por qué no se vende? ¡No se vende! ¡Porque no tiene venta! ¡No se vende! ¡No tiene venta! ¿Por qué? ¡Porque no se compra! ¡No se vende! ¡No se vende la Constitución! ¡Nunca en la vida! ¡No! Cualquier pedazo de papel Son las leyes que están aplicadas y debemos respetarlas Danilo tiene que saber que el pueblo no lo quiere Ni a él ni al PLD bueno, ¿Y usted qué puede decir? La constitución un patrimonio nacional Por tal razón no tiene venta bueno, Así está, continuamos con los manifestantes en el día de hoy La constitución no, se vende, se vende. no está en venta No está en venta Somos dominicanos, la constitución no está en venta Bueno, ahí está, ya no dice nada Continuamos, ahí esta cobertura total desde el Congreso de la República Dominicana, al ritmo de esta consigna, nosotros continuamos.